Siempre hemos sido los últimos. Hemos estado apartados, olvidados. Nadie ha querido preocuparse por nosotros. Por la gente como tú, por la gente como yo, por la gente normal como nosotros. Pero ya hemos esperado demasiado. Ya nos han mentido y nos han maltratado bastante. Es el momento de dignificar nuestra existencia. Elegir cómo queremos que sea nuestra ciudad. Es el momento de decidir por nosotros mismos. Los últimos serán los primeros. Ganemos las tarifeñas. Ganemos los tarifeños. Ganemos tarifa.